Coño, hay un problema a la hora de pinguear bastante gordito, eh. Rotamos, me voy a poner madera para rotar porque me van a tirotear, obviamente. Subimos por aquí rápido. Vale, no me, no me puedo parar, tío. No me puedo parar. El gumio de matar eh, no me puede vencer. Me voy a quedar en el borde. Ahora, sign right now. Y ahora, pues hago esto, esto, pound, pound. Bueno, esperad un momento Porque en verdad Voy a tener que disparar De una forma grotesca Me voy a salir por aquí Qué cojones, tío Vale, bueno, nos quedan cuatro Vale, Allí hay uno Allí hay dos Uno tiene que estar en el camión Vale, he visto al tercero allí ¡Ah, hijo de puta, tío! ¿Cómo ha venido volando, bro? ¿Cómo ha venido volando, hermano? Hostia, la han deletean el aire, bro Espérate, porque aquí podemos aprovechar, ¿eh? Yo creo que aquí podemos aprovechar un momentito Sí, sí, sí, ¿te crees tú que voy a ver yo, hijo de puta? Sí, sí, sí Vale, bueno, vamos a tener que rotar hacia allí, así que... Guau, wow, yu, yo, y yo vaya, vaya tochazo me ha pegado Con el aim así del mando, tío Brutal, hermano, Dios, Dios, Dios Ya, ya está, ya está, estoy muerto, tío Estoy muerto, pero va, ah, muertísimo Va, ah, muertísimo a nivel estratosférico ah. Ya está, eh. la ha cagado yo por hacerle focos a todo el mundo, guay wow, ese tío de allí, tío O sea, encima. mira que es mallado, tío Que es mallado, Dios mío A ver si, a ver si ardéis en el infierno Como malas personas, tío, que soy Malas personas, tío Ah, tío, es que ya ve, ya una vez que me quitan el escudo, tío, me pongo negrísimo. ¿Y ese? O sea, ¿pero cómo cojones me dispara a alguien así, tío? Ah, me voy a pegar el pachazo en 3, 2, 1. Ah, me está tirando toda la construcción, tío, segurísimo. Tío. Vale. Tenemos que, tenemos que matar para regenerarnos, ¿eh? Matar para regenerarnos y coger materiales, tío ¡Hostia! ¡Hostia! Pues está aquí la victoria, ¿eh? Creo yo, chavales Me tengo que arriesgar a ir a por él, ¿eh? ¡Cache de P, tío! ¡Wow! ¡Oh! Tu streamer de confianza, papá Gigomón. <risa> Tío. Vaya, este tío O sea, ha sido una pelea muy lenta, eh Pero este pavo, bueno, no la ha hecho No la ha hecho mal dentro de K ¿No tenemos curaciones? ¿Eso es lo malo? ¿O sí? No sé, tío A ver puta que se va del tío Va fatal, tío Va fatal Va fatal, tío Va a fatal, mal, macho Qué paranoia Super mal el server No sé, ya le habrá dado tiempo, vamos a... a, a ¿Eh? <risa> ¡Pico! <risa> no tenía nada, tío. No tenía nada. Absolutamente nada, bro. <risa> absolutamente nada. <risa> nada. Soy el señor precario, papajomón me llamaban. Acá <risa> <risa> No te preocupes. Ah, vine por aquí lo reviento. Este es un botardo. Guay, tiene la skin de Samsung Galaxy, tal. Guapísimo, tío. Ahí está el otro enfrente, el pobre. qué te vas. No te preocupes, están fuera. O sea, se nota que estuve jugando por la tarde con Millones de cosas Está aquí, cogiendo un cofre Le había dado un susto, creo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, él a mí! <risas> ¡Hostia! Vale Se ha llevado un buen tochazo, ¿eh? Un 65 en la cabeza Me pongo los, los escudos Es un poco troll ¿Eh? ¿Te ha dado? Vale, hostia, buenísimo Lo voy a identificar, vale, para ver Ah, no puedo, Putada. Está en el agua Voy a meterle con trampa a ver qué hace Lo estoy quemando Nada, muerto, muerto Ahí, ahí Vale, voy Ok en blanco. Buena. Canealo si quieres. Pero... Madre. mía. Tama, mira, te lo traigo. ¿Qué le quita ella. No, no sé dónde estás. ¿Dónde están tus compañeros, chicos? ¿A dónde te vas? Me da penita matarlo ahora. No mercy. Todo. Buenísimo genera Ah, veo un nota ahí, espera Ya no Ah, has muerto Está pues, bajando aquí Vale, reúnete conmigo, eh Vamos A por el Thor, a por el Thor Vale, nada, nada, tranqui, voy yo también Va, ¿Muerto? Tranqui, ese está muerto Y ahora me he dejado bugueado con las camas elásticas Bajo, todo, todo, Vale, uno muerto. Vale, vale, vale, vale. A la otra que la ve. <risa> mira dónde, dónde está, tío. Mira dónde está, tío. Es que David, pero qué en te parte te de Fortnite Ahí, ahí viene. mira Mira, mira, mira, mira. mira. O toma, a tomar por culo Eh, te ha gustado esta, ¿eh? hijo de puta Ve, ve a revivir a tu amigo Cuidado con los bots, eh, ahora, eh Me va a matar No, estoy sí, aquí yo, se lo he tirado, se lo he tirado Uno muerto y el de abajo, eh Pero cuidado que alguien tiene un franco, eh ¿Blanco? Vale Bajo Bajo, bajo, bajo no, no, está metido en la construcción aquí Vale, voy a matar a su compañero un momentito Buena, buena, buena, buena, buena buena. ¿Muerto? Qué buena, coño Vale, vente para acá Intenta coger materiales, cosillas para ponerte Porque no quedan esos de allí Yo he cogido solo chupitos Aquí tienes tus armas favoritas también Entre muchos de ellos Voy a intentar ir construyendo, ¿vale? Para el lado nuestro. Vale, vea. Lo voy a intentar matar también. ¡Oh! ¡Buf! ¡Dios! ¿Qué coño? Ha sido un tiro con efecto. Me quedo loco. Me quedo loco. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué harás? Bueno chaval, me quito el, el gorro hacia ti, tu puta madre te bendeció. I can understand nothing vale. Oh, what's up bro? That shit is real good I think I love you, rapper. Woo, yo, o hey. sabes que llegó Papá Gigomón, cabrón. Jajajaja. Van a cogido la de ahí. El nota está, están por ahí. Vale, vale. Nice, nice.